hola hola chicos gente querida cómo andan por ahí todos bueno llegó el día después de tantos pedidos que me hicieron que se los agradezco mucho de verdad de corazón eh, les agradezco que me hayan pedido hacer una segunda parte de aquel video que hice allá para el 2020 recuerdan muy bien un video que tiene muchas visitas cientos de miles de visitas que eran sobre los cajones de la FEMA eh, y nadie pronosticaba en aquella época, que después vendría toda esta pandemia, eh, todo este caos mundial. Y bueno, muchos me pidieron también que, como les digo, que hiciera una segunda parte para ver cómo iban a seguir las cosas en este año, cómo este, eh, se, se iba a encaminar el 2020 para adelante hasta el, hasta el 2022. 2023 y bueno las noticias la verdad vamos por parte eh, no son muy alentadoras, esa es, es la realidad porque el título del video ya se los voy a explicar si bien es ficción es una película también trae mucho de realidad porque todo lo que he sacado eh, o hecho ficción en realidad es la realidad entonces como les digo las noticias no son muy auspiciosas porque uno averiguando por aquí, investigando por allá, va recolectando información y va recolectando datos. Y acá, como ustedes están viendo, dicen, la pandemia se alargará más allá del 2023. Lo vamos a ir parando y viendo. No voy a hacer un video muy largo tampoco. Pero quiero traerles información, que es lo que ustedes me piden. Y el futuro que nos espera. ¿Qué es lo que nos espera el futuro? vamos a ir subiendo, vamos a ir viendo, acá dice la pandemia se alargará, Opa, me fui, me fui mucho me parece, voy para atrás un poquito, bueno acá dice las dificultades para vacunar en los países sobre, eh, pobres por ejemplo en el mundo todavía son incapaces de contener al virus, eh, contagios, datos, variantes, A ver acá un poco más, ¿qué dice? Acá muestran un cementerio de Indonesia, donde la variante delta ha disparado los contagios y los muertos. Un poco más de información acá dice, el final de la lucha contra la pandemia aún está lejos. El escenario más optimista para conseguir la inmunidad de grupo en todos los países del mundo en el 2023 es en el mundo es el 2023, pero nada garantiza que se alcance la respuesta tardía de los países ricos. Para facilitar la vacunación de los más pobres ha dado mucha ventaja a coronavirus permitiendo mutar y ser más agresivo. Faltan vacunas, faltan programas de vacunación y sobran contagios. La alta capacidad de contagio de la variante Delta exige que el 90% de la población esté vacunada para que se alcance la inmunidad de grupo. Ya no basta con el 70% como ocurría en la anterior variante Guggen. A ver qué más hay por acá. Esto supone vacunar a 7.110 millones de personas. Sin embargo, de momento solo se ha vacunado al 25% de la población mundial, mayoritariamente en los países de rentas más altas. En África, por ejemplo, los vacunados apenas llegan al 1%. África... Ay, se me fue, se me fue otra vez, se me fue. Esperen que voy a tratar de solucionar esto. Vamos para atrás un poquito a ver. África está en la peor fácil de la pandemia ha tenido que destruir 450.000 vacunas África está en la peor eh, de la pandemia con más de 250.000 nuevos casos semanales le faltan vacunas muchas de las que tienen no las pueden utilizar la OMS, por ejemplo calcula que no, no se entiende bien acá va unas vacunas que se han tenido que se han tenido que destruir bueno vamos a hacer un corte un poquito para adelante vamos a vamos a ver voy un poquito voy para atrás voy para atrás voy para atrás porque si me, me va mucho el vídeo para adelante bueno este yo lo leí Ay, se me va otra vez, me va otra vez. Es difícil esto, es difícil, pero ya lo vamos a conseguir. Eh... Eh, bueno, vamos a intentar leer lo que encontré de información acá. Los problemas logísticos a los que se enfrenta la campaña de vacunación son, por lo tanto, enormes. El Banco Mundial, por ejemplo, ha descubierto que la mayor parte de los 128 países con rentas medias y bajas, entre ellos todos los africanos, no tienen... La capacidad de vacunar masivamente a su población, el 85% de estos países tienen planes nacionales de vacunación, pero solo uno de cada tres es efectivo. Es decir, que cuenta con un programa para la información de los sanitarios que ha de vacunar, así como para movilizar y concienzar a la población de que es necesario inmunizarse. El panorama explica... Corremos, corremos, corremos, corremos esto. Esto es eh, totalmente eh, en vivo, así que disculpen, ¿no? Vamos a ir buscando, seguir buscando. ¿Dónde nos habíamos quedado? Eh, la capacidad de vacunar masivamente a la población es del 85% Estos países tienen naciones El plan nacional de, eh, de vacunaciones Pero solo uno de cada tres es efectivo Es decir que cuenta con programas para la formación De los sanitarios que ha de vacunar Así como para movilizar eh, Y concienzar la población Esto yo lo leí hoy Este panorama me explica el pesimismo De profesionales de la salud global Como María Jesús la Experta en desigualdades sanitarias de America University. Que reconoce que en la car eh, carrera entre la infección y la inyección, la inyección ha perdido. Vamos a seguir por acá abajo. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Aquí dice... Rafael Vilan eh, Juan, director del análisis del Instituto de Salud Global y miembro del Comité de Dirección de Gavi, la Alianza Internacional de Vacunas, reconoce que va a ser difícil llegar al 20% de vacunades al final del año. En los 92 países más pobres del mundo, de momento se tendrían que haber enviado ya 300 millones de vacunas, pero solo se ha conseguido 100 millones. Y para llegar al 20% se necesitan 2.000 millones de dosis. Parece imposible alcanzar esta cifra en el plazo previsto, pero Juan no da todo por perdido. Del G7 y del G20 señala, hemos recibido 9, eh, 9. 700 millones de dólares para comprar estos 2.000 millones de vacunas. Y está previsto que distribuyamos 500 millones al mes durante este último trimestre. Si al final del año... Este informe fue hecho a finales de 2021, aclaro, ¿no? Si eh, al final del año se alcanza el 20% de vacunados en los países pobres, el objetivo de Gaby para, final, para finales de 2022... Eh, ese 50%, o sea la mitad de la población, el resto tendrá que esperar al 2023 o más adelante. Vamos a ver qué más dice aquí. Hasta 2023 o más adelante no se podrá vacunar la mayoría de la población en los países pobres. Y bueno, acá da un informe muy detallado, no quiero ser muy largo con este video, porque si no los voy a aburrir mucho. Ustedes leanlo todo lo que dice acá. Eh, lo, quiero, lo que le quiero decir es una cosa. Eh, es muy triste ver esto, ¿verdad? Pero las perspectivas que tenemos, que son a la baja este, de los casos... Eh, en realidad estamos en una fase como de, de tensa calma. Porque según estos informes oficiales... Esto es oficial. No me lo estoy inventando yo. Pueden leerlo detenidamente. Acá dice... Eh, todo lo que va a pasar. Todo lo que está pasando. Entonces... Eh, la situación no está para nada controlada y el 2023 que nos espera no es nada bueno ¿Qué les quiero decir con esto que tenemos que cuidarnos muchísimo muchísimo porque esto lejos de terminar 2023 va a ser un año que la vamos a tener que que luchar mucho porque eh, no va a ser fácil no va a ser fácil, como les digo. Y va a haber, este, va a seguir los casos, va a haber este, más contaminados. Eh, lamentablemente, no me gustaría este, traer esta noticia, me gustaría traer algo más alegre, pero es la realidad. Y la realidad este, es, esa, es la que está acá y la que nos muestran las fuentes oficiales, como es esta aquí la vanguardia internacional seguimos con el video y finalizando y dándole, después de darles este informe miren esto a, paso a la película a la famosa película zombie. Que dice Zombir nos lleva a un mundo apocal a un apocalíptico mundo bajo el yugo de otra pandemia el COVID-23. De ahí quiero que se queden con una reflexión. Y vean el video que les voy a dejar a continuación. La película fue hecha en el 2020. Muy buena película. Este, yo la vi y se las recomiendo que ustedes la vean. Es una película excelente, que retrata la ciencia ficción, pero de la ciencia ficción, como les digo, a la realidad hay un paso. Así que les voy a dejar un video, que está muy bueno, hecho por un youtuber de Brasil, eh, para que ustedes entiendan mejor todo esto. Y, y, y no bajemos la guardia, no bajemos los brazos. Acá está este... en realidad el título en latino es Infectados 2020 ¿no? eh, lo que le quiero decir gente es que no bajemos los brazos porque este 2023 va a ser muy complicado no dejemos de, de luchar y de pensar que ya todo está ganado porque todavía falta mucho tiempo eh, para recorrer y mucho camino para que esta pandemia se termine Gracias a todos los que me pidieron un poco más de información, bueno, espero les haya servido y no se olviden de compartir, suscribirse al canal y bueno, nos estamos encontrando en otro video que espero que sea un poco más entretenido que este, pero en fin, las noticias las tenía que conseguir y dárselas a ustedes, así que, bueno, nada, por ahora es eso. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en un próximo video. Ya sigue el video que les acabo de mencionar de este youtuber de Brasil que explica muy bien la realidad con la ficción o la ficción como la realidad, como ustedes lo quieran llamar. Hasta pronto, cuídense mucho como les digo. Tensions rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim new reality emerges. COVID-23 has mutated. Beginning thermal scan, formally detected. Armed guards will be arriving in four to six hours. You must not attempt to leave your home or you will be shot on sight.